Bienvenida y bienvenido una vez más al canal de Amenofis Bueno, hoy te traigo una propuesta diferente Vengo a decirte que los átomos no existen y que todo esto que nosotros llamamos materia, es una matriz de partículas compactada o sea, que esto es más duro que el acero que lo más duro que te puedas imaginar Entonces, nosotros nos nos encontramos en un sólido adentro de, como decir, una roca estamos viviendo dentro de una roca pero sin embargo nos podemos mover en este video te vengo a explicar la verdad que hay detrás de los átomos para que podamos comprender de qué se trata todo esto y por qué estamos acá cuando nosotros vemos un átomo a través de un microscopio con efecto túnel lo que vemos es lo que estamos viendo ahora una pelotita a la cual llamamos átomos, pero la cual está distribuida de una forma geométrica y no se sabe por qué. Resulta que los átomos están en un espacio subatómico. Ellos son atómicos, por eso se llama átomo, pero el espacio donde se encuentran es subatómico. ¿A qué me refiero con esto? Cuando digo subatómico, hablo de que este espacio que hay entre átomo y átomo está lleno, lo que los físicos dicen que está vacío, está lleno, ¿lleno de qué? de partículas fundamentales que generan esto que nosotros llamamos malla atómica bueno, esta malla atómica está apoyada sobre una malla subatómica de partículas por ejemplo, si nosotros observamos los canales que hay entre átomo y átomo Vamos a poder colocar un tren de ondas triangulares. A ver si me salen. Ahí. Ondas triangulares. Bueno, me salió medio medio medio. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Entonces podemos deducir que entre medio de dos átomos hay como un muelle de partículas... Bueno, me salió cualquier cosa... Bueno, son partículas, son como rombos, solo que a mí no me, no me están saliendo dibujarlos... A ver si este me sale... Y por último, para completar el esquema... A ver. Ahí está. Bien. Entonces nosotros tenemos cuatro átomos que tienen unos muelles hechos de partículas y son, como vemos acá en este gráfico, pueden ser, mejor dicho, 2, 4, 6. El tema es que cada átomo adentro tiene una de estas partículas. O sea, cada átomo en su interior tiene estas partículas. Estas partículas están justo en el eje de la línea magnética que las ordena por octavas. Entonces... En realidad, acá no hay átomos. Hay partículas. Estas partículas no han sido tocadas por el eje, pero la partícula que es tocada por el eje se inflaciona. Se inflaciona significa que desarrolla un cuerpo subatómico de ondas. Bueno, me estoy mandando cualquiera. Bueno, capas, capas como de cebolla. Hice cualquier cosa. A ver si me sale de nuevo. Acá. Acá tenemos la partícula. Y acá tenemos su campo. Gravitatorio. Y magnético. Bueno. El punto es que estos muelles de partículas. Si se enfría este medio. Esta energía de las partículas se compacta aún más y es por eso que los átomos se atraen. Se atraen, digamos, tienen más espacio para acercarse porque las partículas se han compactado. Es por eso que si enfriamos un pedazo de metal, se va a hacer más pequeñito. Y si lo calentamos, estas partículas comienzan a inflacionarse y los átomos se alejan. Eso sería uno de los aspectos básicos de la composición de la trama atómica, sobre la trama subatómica. La red de joyas de Indra, es lo que los antiguos Vedas, consideraban que era la malla subatómica del tejido de la Matrix. Ellos, no lo representaban con ningún modelo, pero lo denominaban la red de joyas por lo tanto ellos denominaban a las partículas subatómicas como joyas del Indra, no sé por qué es tendré que buscarlo para averiguarlo el tema es que en la red de joyas se encuentra una doble línea magnética que va uniendo a estas joyas para ir armando un collar sobre líneas magnéticas estas partículas están en estado, digamos, neutral, en su estado original de resonancia subatómica, en su constante, cuando de repente, como vimos en el otro gráfico, a una de ellas le baja un eje magnético, le baja un eje magnético. Cuando esto sucede, el eje magnético no tiene más remedio que romperse en dos, irse por este lado e irse por este otro. Lo mismo pasa del lado de abajo, se va por este lado y se va por el otro. Es bastante básico, no le queda más opciones. Esta energía empieza a cubrir la partícula y a irse en dirección de su campo gravitatorio. De esta manera, Empieza a correr las partículas Y las empieza a mover Dice, ábranse, ábranse Que acá vengo yo La partícula que le cayó El rayo del cielo divino Entonces van, Va corriendo a las partículas Esta fuerza Que sale Es electromagnética La fuerza Que hay adentro es magnética nuclear débil. Una vez que esto sucede y las partículas son corridas hacia un costado y hacia el otro, obviamente, sucede otro fenómeno y es que la partícula comienza a energizarse. Cuando esto sucede, sus capas de compactación comienzan a descompactarse. La partícula se dice que empieza a inflacionarse. Como son pirámides, la energía de la inflación va a salir despedida en ambos lados, eh, siguiendo a las pirámides. Entonces, por un lado tenemos la energía que se abre y vuelve a cerrarse buscando entrar nuevamente por el magnetismo nuclear débil, esta energía que sale se llama magnetismo nuclear fuerte y busca entrar por el magnetismo nuclear débil, entonces nosotros tenemos el corazón que es este punto, es el magnetismo, magnetismo, electromagnetismo, magnetismo nuclear fuerte y magnetismo nuclear débil. Esta es la retroalimentación de la partícula subatómica que genera lo que nosotros llamamos como átomos. Este es el famoso átomo. Entonces nosotros tenemos los cuerpos electromagnéticos de la partícula, los campos. Entonces, claro, nosotros vemos esto desde afuera y vamos a ver una pelotita, pero adentro de esa pelotita vamos a encontrar a una partícula que está en disrupción a través de la excitación por un campo magnético. Esto es lo que forma los átomos. O sea que si a los átomos los descomprimimos, volvemos a obtener el mismo patrón de la estructura fina de la malla subatómica ahora vamos a ver la razón real por la cual no existimos digamos mi mano no existe vamos a ver entonces cómo se ve un poco las cosas desde el otro panorama nosotros tenemos en este momento partículas solo que algunas están separadas mucho pero otras están más juntitas estas que están más juntitas es mi dedo estas que están más separadas es el aire que me rodea el dedo, entonces cuando yo quiero mover el dedo por ejemplo para allá y mi dedo de partículas, que en este momento estamos viendo las partículas que son átomos, las otras partículas más chiquititas, no las estamos viendo porque son muy chiquititas, están entre átomo y átomo, ahora estamos viendo las que se inflacionaron, estas inflacionaron y se volvieron átomos de mi cuerpo, este es mi dedo. Estas inflacionaron mucho más y generaron átomos de aire, átomos de oxígeno que entre dos forman el aire. Bueno, entonces nosotros, yo voy a mover ahora mi dedo para allá y se van a empezar a prender, o sea, se van a empezar a, digamos, este átomo de aire se va a volver átomo de mi cuerpo, o sea, yo no lo voy a correr a este átomo de aire. Él se va a convertir en átomo de mi cuerpo. Entonces, yo empiezo a mover el dedo para allá. Los átomos de este lado se empiezan a convertir en átomos de mi dedo. Y los átomos de mi dedo que estaban de este lado comienzan a convertirse en átomos de aire. O sea, de oxígeno, mejor dicho ahí está átomos de oxígeno y mi dedo parece que se corrió pero en realidad no se corrió unos átomos se convirtieron en átomos de mi dedo unos átomos de oxígeno se convirtieron en átomos de mi dedo y otros átomos de, de, de dedo se convirtieron en átomos de oxígeno entonces esto nos hace pensar, y nos confirman, que no existimos, sino que somos una idea sobre una malla subatómica de partículas muy pequeñas, que algunas están distanciadas, otras están más juntas, pero en realidad es todo lo mismo. Estamos hablando de cuestiones de distancias. La estructura de la partícula es la misma en todos los casos. Lo que se distingue una de otra es por el tipo de inflación que produjo eh, su medio etérico. A este le produjo una inflación del tipo átomo de oxígeno. A este le produjo una inflación del tipo átomo de mi dedo. Entonces, a medida que yo voy avanzando con el dedo y se prenden partículas, se, se forman, no se prenden si no se forman átomos de, de mi dedo, de las partículas que estaban ahí se convierten en átomos de mi dedo y las partículas que voy abandonando se convierten en partículas comunes, partículas de aire en este caso. Es así como mi dedo nunca se movió, simplemente partículas de una clase se convierten en partículas de otra clase, o sea yo no estoy moviendo mi mano, es una idea que yo tengo. Y esa idea mueve la composición virtual de cada partícula subatómica. Esa idea de mover mi mano le dice al aire que se tiene que convertir en átomos de mi dedo y a los átomos de mi dedo en átomos de aire a medida que voy avanzando mi mano. Nunca nos movemos. Entonces eso no solo nos lleva a esta conclusión tan importante de que estamos arriba de un tejido de partículas virtuales que arman un pixelado en 3D y que no nos movemos, sino que se mueve la luz, digamos, algunas se prenden, otras se apagan nunca nos movemos, esto es un sólido, acá no hay aire, acá hay partículas esto es más duro que el acero o sea, yo, es imposible que yo pueda estar moviendo la mano, es imposible Re, pero, sin embargo, es posible, yo la estoy moviendo eso es porque la idea de mover la mano hace que la energía se mueva y condicione a las partículas adyacentes a lo que es la idea de mi dedo a convertirse en mi dedo. Y las que van quedando son reclutadas para convertirse en átomos de oxígeno. O sea que cuando yo pasé el dedo por acá, estas partículas que ves acá, que ahora son de aire, antes eran de mi dedo quiere decir que no existimos que somos una idea el problema de pensar de esta manera es que si no existimos pero sin embargo yo sé que estoy pero no estoy acá ¿dónde estoy? ¿a dónde estoy? ese es el gran cuestionamiento que la humanidad se hace al día de hoy si yo no estoy acá si esto es una ilusión y esto es holografía, ¿a dónde estoy? ¿a dónde estás vos? Entonces, bueno, si nos tenemos que poner a pensar y ponerle coherencia a esto lo que vamos a encontrar es que esto se relaciona directamente con las razas de aliens que intentan hacer algo con nosotros, que intentan de alguna manera obtener nuestro ADN para hacer evolucionar el de ellos. Y que así, de esa manera, al hacer evolucionar el ADN de ellos, puedan ponerse nuestra alma y ser eternos. Cuando eso suceda, nosotros vamos a estar en problemas. Pero en este momento lo único que podemos pensar como razonable es que si no estamos acá, nosotros estamos durmiendo, soñando esta realidad. Y si estamos durmiendo, ¿quién nos puso a dormir? Y si alguien nos puso a dormir, ¿Qué son seres humanos que nos pusieron a dormir? No, alienígenas, porque ellos están antes que nosotros, porque ellos nos hicieron a nosotros. Entonces, llevando deducción tras deducción, hasta vos misma y vos mismo, vas a llegar a lo mismo. Los aliens nos tienen dormidos en algún lado. Imaginate tubos de cristal con agua adentro, con líquido, y nosotros adentro con unas mangueras. Y es así como nos drena la energía pero nos hacen soñar una realidad pero una realidad nefasta entonces a través de esta realidad nefasta yo me voy a enojar me voy a frustrar me voy a volver un psicópata todo me va a salir mal, voy a tirar vibraciones bajas todo el tiempo y ellos del otro lado se van a estar nutriendo de energía ahí se enojó dicen ¡oh! buena energía en cambio si nosotros vibramos alto eso ya parece que no sucede para primero entender qué nos están haciendo y dónde estamos, hay que entender qué fue lo que pasó hace mucho para que nosotros estemos acá con este problema. ¿Por qué no existimos? Bueno, resulta que cuando todo comenzó, hubo una implosión y se formó una chispa. Una chispa. Nosotros venimos a una chispa, te lo aseguro. Se forma la chispa, es el primer acto de conciencia de la creación, de generar vida, una chispa. Pero esta chispa no se puede apagar porque es una chispa. Si se apaga ya no es más una chispa. Por lo tanto esta chispa es eterna. Entonces ¿qué pasa? La chispa se, se encuentra sola en medio de, de un universo o la nada y decide de alguna manera dividirse o crear mejor dicho para ver su imagen entonces es así que crea dos creadores porque como es chispa tiene dos polaridades positivo y negativo y crea al creador positivo y crea al creador negativo le vamos a poner al creador positivo C1 y al creador negativo C2 la chispa divina crea a los dos creadores para que ellos experimenten la muerte porque la chispa no se puede apagar. Es así que les ordena. Ustedes tendrán que morir. Así el alma luego vuelve a mí y yo tendré la experiencia de la muerte que no puedo tener porque soy una chispa. Resulta que estos dos creadores dijeron, ¡Chinga tu madre, cabrón! ¡Yo no moriré! Y se pusieron a fabricar criaturas que le iban a meter el alma para que ellos, ellos y solo ellos, Tengan la experiencia de la muerte. Y acá, papá, creador número uno, creador número dos. Vida eterna y se van todos al carajo. Yo no pienso morir, soy el creador. No voy a morir, chinga tu madre. Bueno, el creador uno, C1, creó un hombre. Ese hombre al cual todos le llamamos Adán. El hombre primigenio. Bueno, resulta que el hombre primigenio creó... A su vez, porque siguieron con la misma idea de no morir, creó a su vez alienígenas. Ahí tenía su ejército de alienígenas, a todos les puso alma y, dije, y les dijo, ustedes ahora vivan, ese es mi decreto, vivan, reproduzcanse. Así, viste, después te cosecho el alma y bueno, y yo ya tendré la experiencia de muerte, que no la conozco porque soy eterno, pero bueno, ustedes miserables lagartos de todas insectoides, mueran, así yo vivo. Eso dijo el hombre primigenio, que fue el primer hombre creado por el primer creador. Pero paralelamente a esto, estaba el segundo creador, el mala onda, le vamos a decirle el mala onda, porque bueno, justo le tocó la otra polaridad. El mala onda crea... Otro tipo de aliens no crea un hombre, se pone a crear aliens. Y es él que crea los aliens incorpóreos, como los Lux, o como los Seis Dedos, que son eh, también aliens incorpóreos que fabrican eh, cuerpos sintéticos para poder habitar en ellos, pero en realidad no, no tienen cuerpo. Bueno, ¿qué pasa? Fabrica los aliens, les pone el alma, y los aliens les dice, pero minga, papá, yo tampoco voy a morir, Vos querés vivir para siempre, nosotros también queremos vivir para siempre, así que toma no te devuelvo más tu alma, me la quedo y voy a ser inmortal. El segundo creador vio esto y como era mala onda dijo ¡Chica tu madre, cabrón! Te sacaré todas las almas y me las quedo yo. Y se las sacó. Los aliens se enfermaron, se enrabiaron tanto que lo persiguieron por toda la galaxia y el segundo creador lo único que encontró para esconderse fue un plano dimensional y ahí se escondió. ¿Pero qué pasó? Cuando llamó a, a su alma, le dijo, vení, vos, nos tenemos que esconder de estos demonios. El alma dijo, no papá, yo soy 3D, yo a ese plano interdimensional no entro. Y no lo acompañó y quedó vagando por el universo. Millones y trillones de almas de ese 2 vagando por el universo. Bueno, los aliens del primer creador, que, perdón, los aliens de, del hombre primigenio, los aliens de Adán, que son todos esos insectoides reptilianos, también se rebelan contra el hombre primigenio y le dicen, che, papi, eh, nos vamos a quedar con el alma. Ah, eh, te venimos a decir nomás, ¿viste? no te venimos a preguntar si nos prestás el alma para ser inmortal. Simplemente, bueno, listo, que te quedaste sin alma. Y el otro se encabrona y les saca todas las almas. Y los aliens quedan sin alma. Bueno, resulta que los aliens no lo persiguieron al hombre primigenio. No me pregunten por qué. Pero el hombre primigenio se quedó ahí y dijo, bueno, qué sé yo, las cosas de la vida, ¿no? Resulta que los aliens dijeron, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa si le metemos nuestro ADN a un Homo sapiens, a un cromañón, perdón? Y le metieron a un gromañón nuestro, eh, el ADN de los, de ellos Y nos hicieron a nosotros Y dijeron, Eureka Ahora vamos a poder cazar las almas del segundo creador Y bueno, nos terraformaron este planeta que se llamamos Tierra Y nos pusieron a habitar acá Resulta que las almas del segundo creador empezaron a meterse en nosotros Pero no solo eso sino que el hombre primigenio vio eso y dijo, eureka, acá tengo donde poner almas y estos cristianos no son como estos alienígenas, son un poco más estúpidos, pero no se van a querer quedar con mi alma. Bueno, el hombre primigenio comienza a poner almas en los seres humanos y los aliens comienzan a abducirnos, eh, bueno, para robarnos el alma, ya la mayoría lo sabe, ¿no? Entonces los alienígenas nos cosechan el alma del segundo creador que quedó vagando por el universo, pero a la vez también tenemos las almas del hombre primigenio. Eh, se ha hecho un consenso para saber eh, cuántas almas del segundo creador hay y cuántas almas del hombre primigenio hay y lo que se ha descubierto a través de miles de casos de abducción y su posterior hipnosis regresiva, que hay 50% de C2 y 50% de HP, el hombre primigenio, quiere decir que las almas están mezcladas y tenemos 50% y 50%. Bueno, el problema es que no solo no existimos, que los aliens nos tienen dormido en algún lado y con eso nos cosechan el alma, que el hombre primigenio nos usa para ponernos el alma que muramos y él tener la experiencia de muerte sin haber muerto, sino que cuando los aliens se acercan. Que mucho a tener almas de C2, HP no va a mandar al demonio, va a destruir la tierra completamente. Lo ha hecho muchas veces y lo volverá a hacer. ¿Por qué? Porque si los aliens obtienen nuestra alma ellos van a ser como el hombre primigenio y es lo que teme el hombre primigenio que los aliens sean eternos. Por lo tanto cuando los aliens se acerquen mucho a obtener nuestras almas, el hombre primigenio va a destruir la tierra con humanos y con alien incluido. Pero paralelamente a esto, los aliens tienen un plan y creen que van a poder ganarle al hombre primigenio. Por lo tanto, están abduciéndonos para sacarnos el ADN, metiéndoselo en su cuerpo, y con eso, pum, se ponen el alma y el alma ya se les queda en el cuerpo porque son biocompatibles. Y están meta que dale, meta que dale, están eh, perfeccionando la técnica todos los días mientras vos ves este video, te y yo están perfeccionando la técnica. ¿Y qué va a pasar con el día que perfeccionen la técnica y ya tengan todos nuestro ADN? Nos van a exterminar, el ser humano ya no sirve para nada, exterminación total en toda la Tierra. Pido de vos, hasta el próximo video, suscríbete y dale like. Te mando un abrazo, chao.